No es un secreto que para llegar al éxito hay que rodearse de las personas adecuadas. No por nada mis padres siempre me dijeron: Dime de quién te rodeas y te diré quién eres. Es por eso que hoy decidí hablar de ese tema súper importante que son los amigos. ¿Por qué es importante tener buenos amigos? ¿Por qué es importante tener amigos de calidad? ¿Y qué va a aportar ese tipo de personas a nuestra vida? ¿Y cómo la van a afectar? Antes de continuar, no olviden dar clic en el botón de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Pero antes de decir por qué es importante tener buenos amigos, definamos qué es un amigo y qué es la amistad. El amigo, básicamente, es esa persona con la que se tiene una amistad. ¿Y qué es la amistad? Es una relación entre dos o más personas construida sobre la base de la reciprocidad. Y los valores que caracterizan esta relación, que le llamamos amistad, son la lealtad, el amor, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Y es que la palabra amigo viene del latín amicus, que significa amar. ¿Pero por qué necesitamos amigos? La ciencia nos ha dicho que los amigos son muy importantes porque son buenos para nuestra salud física y mental. Esto se debe a que el ser humano es un ente social por naturaleza. Instintivamente estamos diseñados a estar rodeados de personas y a tener interacciones sociales con las mismas. El tener amigos van a ayudar a aumentar nuestro. Nuestra felicidad y disminuir nuestro estrés reforzar la confianza en uno mismo y aumentar el autoestima y es que los amigos también nos van a ayudar muchas veces en las dificultades y deben también motivarnos a hacer grandes cambios en nuestra vida y es que varios estudios han demostrado como los adultos con relaciones sociales ya consolidadas tienen menos riesgos a padecer ciertos problemas de salud como depresión hipertensión arterial un índice de masa corporal poco saludable de hecho muchos de los adultos mayores que tienen esta relaciones sociales tienen mayores probabilidades de vivir más tiempo que aquellos que no las tienen. Pero los amigos no son los mismos toda la vida, van a cambiar dependiendo de las etapas en las que nos encontremos. Comencemos con la infancia, son nuestros primeros amigos. Es fundamental que los padres permitan a los niños conocer esos primeros amigos. Ya sé que es muy normal que nuestros padres tengan la costumbre de presentarnos amigos que ellos creen que nos pueden convenir. Puesto que son hijos de amigos de ellos, son hijos del de primo de alguien que que conocemos y nuestros padres al conocer estas personas ya al tener relaciones con ellas desde antes van a asumir que el que nosotros tengamos relaciones con los niños de estas personas también va a dar cosas buenas para nuestra vida y puede que sí pero no hay que olvidar que también es importante que nosotros mismos viendo a niños desarrollemos relaciones sociales con otras personas por nuestra propia cuenta cabe resaltar que como padre siempre va es importante estar pendiente en las actitudes de nuestro hijo que no vaya a estar en el problema de depresión a causa de Matoneo o cosas por el estilo Porque muchas veces las amistades que eso escogemos, puede que no sean las adecuadas Hay que darnos cierta libertad Siempre y cuando sea con responsabilidad Luego vamos a pasar a la adolescencia Esa es otra cosa, es el periodo tal vez Más crítico en la vida de una persona Porque es cuando empezamos a desarrollar nuestra personalidad Es cuando vamos a encontrar Grandes problemas en nuestra vida Que realmente van a ayudarnos A ser sobrellevados por nuestros amigos Y es que aquí es cuando empiezan a ser Aún más importantes los amigos que tenemos esto se debe a que ese círculo social en el que nos va a rodear de alguna forma va a definir nuestra personalidad Y como es una época en la que estamos definiendo nuestra personalidad Si esta crisis de personalidad se lleva de una forma no adecuada Va a traernos de seguro problemas en la vida adulta Y como ya lo dije antes, las amistades son fundamentales en la personalidad que estamos creando en nuestra adolescencia Finalmente Llegó la adultez, somos grandes, somos adultos En esta época es cuando empezamos a generar independencia Empezamos a buscar independencia Dejar de ir con nuestros padres, buscar un apartamento propio Empezar a trabajar Y es cuando vamos a enfrentar problemas un poco más complicados Seguridad económica, seguridad vital Y es aquí donde van a entrar los amigos de nuevo Para apoyarnos motivar y es que los amigos hacen todo más sencillo pero por otro lado nuestro círculo social para a empezar a hacerse más pequeño a medida que crecemos a medida que entendemos lo que queremos lo que necesitamos y ver y nos vamos enfocando a un propósito y un objetivo vamos a empezar a ser más selectivos con las personas que están en nuestra vida puesto que queremos solamente estar con aquellos que nos puedan motivar a algo más y aquellos que estén de alguna forma en el mismo camino que nosotros debido a esto es que surgen las frases es mejor calidad cantidad y los amigos pueden cortarse con los dedos de una mano. Bien, ya tenemos a y ahora dejamos ahí. No, las amistades son ese tipo de relaciones que deben cuidarse, que deben nutrirse para que crezcan y mejoren con el paso de los años. Aquí les voy a dar algunos tips para poder aprender a cuidar nuestras amistades. Lo primero es ser amable. En cualquier interacción social es importante saber ser cercano, saber ser cálidos, empáticos y respetuosos. El segundo punto es ser honesto. Una amistad verdadera se va a usar siempre en la sinceridad y la confianza. Y es que la primera vez la confianza se da, la segunda vez la confianza se gana, pero la tercera vez la confianza no vuelve. También tenemos que saber escuchar. Muchas veces nuestros amigos estarán en problemas, así como nosotros hemos el problema y es aquí cuando nosotros tenemos que escucharlos así como nos gustaría que ellos nos escucharan el día de mañana porque no hay nada mejor que desahogarse con un buen amigo tenemos que ser auténticos no tenemos que aparentar tenemos que ser tal y cual somos porque a fin de cuentas si son nuestros amigos es porque nos quieren tal cual somos si aparentamos de alguna forma no estamos siendo honestos y así mismo estamos traicionando la confianza que nos han dado hay que estar disponibles cuando digo estar disponibles no es que estemos 100% disponibles sino estar ahí cuando se nos necesita y en los momentos cruciales los amigos están en las en las manos, pero los buenos amigos están sobre todo en las manos, finalmente hay que ser buenos confidentes, hay que ser responsable con aquellos que se nos confía los amigos tendrán problemas, querrán desahogarse querrán hablar de cosas, que créanme no están interesados que el resto del mundo lo sepa ustedes no son buenos confidentes no son buenos amigos, pero esto no se queda aquí así como ganamos amigos, vamos a perderlo y es completamente normal, son etapas de la vida, lo principal que hay que entender es que no es algo, no es nuevo no es algo que se dé de un momento a otro, es algo que es progresivo, nos dejamos de hablar, nos alejamos que uno se va para, una, para otra ciudad para otro país. Es normal y son cosas que pasan. En este proceso no hay culpables, no hay que decir, ah, es que fue el que va a hablar ah, es que fue yo el que va a hablar No, simplemente es la vida. La vida misma es la que va a poner a las personas adecuadas para los momentos adecuados. Pero asimismo, cuando esas personas hayan cumplido su propósito en la vida con nosotros, no tienen nada más que hacer ahí y siga. Lo más importante es agradecer lo vivido, quedarnos con lo bueno, con esas experiencias, con las sonrisas. Pero si no quieres que esto quede así, quieres recuperar a ese amigo que tanto aprecias, muchas veces tenemos que dejar el orgullo y ser el primero en escribir porque algunas veces la otra persona espera que uno sea el que escriba y uno espera que sea la otra persona la que escriba y al final ninguno se escribe así que dejemos el orgullo y muchas veces debemos dar el primer paso también hay que entender que el perder a un amigo es como si fuera un duelo es una pérdida al fin de cuentas y por eso es importante aceptarlo es importante pasar por ese proceso de duelo para aceptar nuestra pérdida para poder seguir con nuestra vida sin esa persona y es que la vida está llena de cambios es por eso que hay que aceptar los cambios porque es que de hecho muchas veces las amigas Amistades no se van, no se pierden, simplemente cambian o se alteran. Y hay que aceptar eso, la vida son cambios. Y es por ello que hay que aprender a soltar para poder recibir. Porque cuando una puerta se cierra, es de seguro que otras se abren. Y como dijo Ralph Waldo Emerson, la única forma de tener un amigo es cero. Si les gustó el video, ya saben, suscríbanse, dejen un comentario. Son buenos amigos, tienen buenos amigos, den un like y compartanlo con sus amigos. Nos vemos en un próximo video.